O bien dice el maestro que dio vergüenza. Ahí hubo unos presentadores que le faltaban alas para volar. Ay, Dios mío, cuánto pájaro. No tengo nada contra los pájaros, pero debieron poner más varoncitos para hacer un equilibrio entre varoncitos entre y pajaritos. No tengo nada contra los pájaros, pero de, pusieron, debieron poner más, más, porque en verdad que hubo uno que le pusieron una vaina, ay Dios mío, y creo que Reino Pozo eh, han hecho un trabajo, pero ya tranquilo, déjalo tranquilo, eso es cómico, mándenlo a Bellas Artes, a que estudien teatro y estudien cine. Estoy harto de ya de, de, de, de esos muchachos, ¿cómo se llama? Eh, Reino Pozo y el otro Ya está bueno Lo que nos hicieron reír Freddy Veragoy Cuquín Victoria Y Boruga Y más Los clásicos De la comedia Hace que uno Tenga que comparar y decir Ahí no hay nada que buscar Realmente me dio pena realmente, pero esa es la sociedad, es para allá que vamos. Eso es lo que nos están fabricando a nosotros. Y lo que yo vi anoche es lo que lo voy a analizar hoy. Tenemos una sociedad que estamos camino a la formación de grupos guerrilleros porque nadie sirve de modelo de lo que hoy se llaman los políticos. Y esto va a suceder igual que Palestina, que por ausencia de líder, que por ausencia de no creer en los presidentes, se creaban grupos guerrilleros para hacer su autodeterminación propia, porque aquí no hay quien diablo a seguir. Realmente cierro diciendo, la oportunidad de mantener a María, María, eh, María Cristina Camilo, viva con 102 años parada y con un programa todavía de televisión era forzado el reconocimiento que había que hacerle eh, con el soberano total y qué bueno que Romeo le dijo esto debe ser para Puerto Rico porque de ahí es que soy yo soy de allá y realmente yo se lo digo le respeto a la juventud que esta voz aflautada le guste, le respeto su gusto, pero en verdad a mí, este muchacho con la voz media aflautada así, media así, a mí realmente no me llena, parece que todavía tengo en la mente a Lucho Gatica parece que tengo en la mente, no me supero de quitarme a un Fernando Casado, no me quito todavía la voz de quitarme a un López Balaguer. Parece que todos esos modelos que tengo no me permiten a mí que penetren la voz aflautada de los nuevos. Realmente lo que yo vi es lo que es esta sociedad. Una porquería de sociedad que hay que trabajarla, hay que organizarla, porque en verdad... Que no tenemos futuro por ahora. El futuro de nosotros no lo veo en ningún sentido y les voy a explicar en el transcurso del programa cuál va a ser los resultados de esa desgracia porque no crean ustedes que eso se queda así. Esta sociedad podrida produce el fenómeno de todo fruto podrido que termina molestando y oliendo mal, así veo yo esta sociedad, o sea que el soberano debieron tomar en cuenta a una señora de 102 años, aún de pies, con una voz todavía fuerte y bien definida y con un programa de televisión y maestra de maestro en el mundo de la locución, pero esto es lo que tenemos, Usted coge el periódico y ve, por ejemplo, aquí a Luis Sabinader, el neoliberal, inaugurando una escuela de béisbol como si se tratara de algo del gobierno. Esa escuela de béisbol no es del gobierno. Pero ¿por qué él está ahí? Porque él es igual que Pedro Santana que entiende que la única salvación para los trabajos de República Dominicana es que vengan compañías extranjeras a instalarse aquí y él como presidente venderle puestos de trabajo. Ahí está el presidente que sale diario inaugurando cosas que no son del Estado. Pero esa es su línea política. La línea política de él como presidente, que vengan muchas compañías afuera que produzcan trabajo y yo seré un tolete presidente. Esa era la línea de Pedro Santana. Pedro Santana no creía en España, pero tampoco creía que por sí solo República Dominicana podía salir a flote. Mírenlo aquí inaugurando la escuela de la escuela de, de las grandes ligas, Marlin de la Florida, de la Liga Nacional eso porque él concibe que su política es neoliberal y que vengan de fuera a traernos trabajo porque esa es su política principal por eso vemos aquí en esta gráfica a Luis Abinader inaugurando la escuela de la Florida y vemos aquí inaugurando un local de Ochoa el presidente no está para hacer vaina privada pero este es neoliberal, este es Pedro Santana, que no cree en el país y hay que traer cosas de fuera para dar trabajo, para que den trabajo. Esa es la línea de Luis Abinader. Ahora los resultados los veremos nosotros en el transcurso de los análisis que le voy a hacer en el día de hoy. Tomen en cuenta lo que le estoy diciendo. Desde el soberano que no sirvió para mandar mensaje a la juventud de algo nuevo de una esperanza nueva, tómelo ahí. Le agrego a Luis Abinader inaugurando empresas privadas porque él entiende, igual que Pedro Santana, que el país por sí solo no sale a camino, sino es trayendo cosas del extranjero para que den trabajo como una forma de dar comida, porque esa es su línea. La determinación propia de los pueblos, que es lo que pretendía Juan Pablo Duarte, en él no está. Él y Pedro Santana están igual, no creen en el país. Y los resultados les voy a explicar a ustedes por qué esto es grave, por qué esto es peligroso, por qué esto no nos da futuro, sino todo lo contrario, nos están guardando una tremenda desgracia. Así de sencillo, el soberano es un ejemplo de que esto es un desastre, esto anda mal, esto anda manga por hombro. Hoy me llamó una familia de unos padres que tienen un hijo preso en la fortaleza de aquí, en la de aquí, here en inglés, para que entiendan, porque esto es un pueblo lambón de Estados Unidos, here. ¿Qué me dice lo papá?